Señores, por otra parte, la situación en Haití sigue siendo preocupante. Me gustaría que Jesús, por favor, me coloque los teléfonos, porque yo quiero escuchar la opinión de la gente. Señores, nuevamente las pandillas llevan a cabo su secuestro, en esta ocasión un autobús de dominicanos, precisamente... Sobre sus pasajeros indicó que el autobús viajaba con 10 ciudadanos turcos, que son misioneros, que se dirigían precisamente hacia Puerto Príncipe, así como otros pasajeros, el chofer, que es dominicano, y la asistencia de viaje que son haitianas. Precisamente un autobús de la compañía Metro Servicio Turístico fue secuestrado precisamente en el día de ayer en la frontera con Haití durante una ruta de Santo Domingo a Puerto Príncipe. Señores, yo me pregunto, y es que no se va a entender que ese pueblo no se puede entrar. Es que no van a entender que allí trasladarse a cualquier situación, sea como misionero, sea como lo que sea, es en peligro que van a estar. Yo no sé qué es lo que vamos a tener que hacer las personas, que entender los dominicanos y los extranjeros, de que ese pueblo no se puede visitar Haití, señor. Miren lo que recientemente pasó con el agregado de, de los temas de comercio y agricultura en la Embajada Dominicana... Ahora, yo me voy a preguntar cómo se van a hacer estos señores. ¿Quién va a pagar este secuestro? Porque ese grupo de los 400 Maguá, si no le dan su dinero, no sueltan a nadie. ¿Ustedes sabían? Eso es historia de que negociaciones, y hablando. No, esa gente con sus cuartos que devuelven gente. El que no llevó su dinero. Entonces, yo no me pregunto. Me gustaría escuchar la opinión de la gente. Si no van a entender los dominicanos que no se puede ir a Haití. Yo me pregunto hasta cuándo se va a mantener la representación diplomática allí, porque yo creo que hasta eso está en peligro. Hasta eso está en peligro. Y yo sé, señores, que a los organismos internacionales no le importa nada. Mire, los americanos fueron rescatados por Estados Unidos y nadie supo cuánto se pagó por esto. Y fueron rescatados esto y nadie supo cuánto se pagó allí por esto. Entonces... Yo creo como que ya tenemos que empezar a levantar la cabeza. Esas, esas empresas que dan servicio de, tur de viaje allá en Puerto Príncipe, no cierren eso por un tiempo. Paren esas operaciones porque, mire vuelvo y le digo, esto va a ser un tema de nunca acabar. Este autobús no lo van a devolver en lo inmediato, ¿sabían? Esos 400 mahuacos no cogen esa. Eso es con su cuarto y es en dólares que hay que pagarle esos secuestros, ¿sabía? Y miren cómo está ese pueblo en fuego. Y las autoridades bien gracias y los organismos internacionales mucho mejor. Óigame con el respeto y la soberanía que tiene cada pueblo. Pero yo creo que Haití necesita, necesita que los organismos internacionales tomen una decisión. Se debe respetar la soberanía de cada pueblo, pero ya la situación se está saliendo de control. Y esos grupos están ahí que tú el que pasa por la frontera está cogido Y ahora, oigan lo bonito de todo esto. Que no se atreva un soldado dominicano a darle un tiro a un haitiano de eso. Porque estamos de una vez los ojos del mundo como maltrato y abuso y tortura, ¿sabía? Estamos de una vez acusados de, de una vez de racismo y todo lo que nos pudieran acusar, porque ese es otro tema, esa es otra cosa. Fíjense cuando el secuestro tuvieron que apostarse del lado de la, de la frontera y cuidado con tirar un tiro, ni siquiera con un tiro, una bala de salva. Porque eso ya usted sabe, está, ne, ne, miren cómo está el ex es primer ministro, Claudia, yo sé, es acechando cualquier cosita para una vez entrar a la República Dominicana y aparece en una vez un grupo que sí, que sí, que es así. ¿Sabían? Yo creo que esto debe ser tomado en cuenta y yo, no sé, me gustaría escuchar la opinión de la gente a ver qué dicen de esta situación. Ahí estamos en el 809-378-8394, en nuestra línea de WhatsApp directa, 829-920-2795. A ver qué opina la gente de esto, porque yo creo que al ritmo que va esta situación, señores, Va a haber que dejar de visitar, y yo reitero, va a haber hasta que pedir la, la delegación diplomática a traerla para acá, ¿sabían? Porque están en peligro todo, Es un peligro constante. Es un peligro constante que está nuestro pueblo. Entonces, es una situación bastante grave, bastante delicada, que yo me pregunto a veces, por Dios... ¿Y qué es lo que piensan, señores, los organismos internacionales? Este pueblo no va a llevar una tranquilidad, este pueblo no se va a entender. Aquí no van a haber elecciones en los próximos días, ¿sabían? Aquí no va a haber elecciones en los próximos días. Aquí yo creo que el pueblo haitiano debe tener algún tipo de reflexión en este sentido. Y buscar la manera de un entendimiento. Mira un avenimiento, ¿por qué? Ese pueblo no puede seguir bajo este yugo, bajo que las pandillas sean las que controlen, que estos grupos sean los que determinen qué se hace y qué no se hace allí, señores. Eso no puede estar pasando. Esa no es la suerte que ese pueblo se merece. El pueblo haitiano no merece estar bajo este yugo. Vamos a escuchar a la gente. Teledebate. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y de dónde, por favor? Antonio, el segundo, adelante, eh, adelante, Antonio, deme su opinión de esta situación en el pueblo haitiano. Antonio, mira, Todos dominicanos que se hizo para allá, que lo ajuste porque es que no podemos muy bien eso. Todo el que vive aquí, sabe lo que está pasando en Haití claro. y se mete para Haití. Sí. aquí no es para ahí que una de eh. de delincuentes. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Eh, eh, mire cómo lo dice el señor Antonio. El dominicano que coge para allá exponiéndose a un peligro, es buscando ser secuestrado, estar, mire, bajo el yugo de estas bandas. Y ya ustedes saben, esos grupos cuando ellos no... Miren, miren si es bonita esta cosa. Y voy aquí a hacer una importante revelación. Esos grupos se disputan a quién secuestran y a quién no secuestran. ¿Sabían? Así es la cosa. Ellos deciden, y si uno le quita un secuestro al otro hay problemas. Se matan entre ellos. ¿Sabían? A ese nivel es que Están como piraña en el agua. Cuando cae algo con carne, a la primera que le echa mano ese de... Y entonces pelean para, para competir y ver quién se queda con el control, señores. Esa, esa, así es que anda la cosa. Es lo que yo creo que se debe tomar en cuenta. Es más serio. Miren, nuestros queridos hermanos haitianos, la ayuda, el apoyo. Pero ya este pueblo necesita, mire, una intervención SOS... Señores, miren cómo ustedes ven esas imágenes, cómo esos grupos portan armas largas como si nada, consiguen municiones, controlan el combustible, secuestran camiones, secuestran autobuses, secuestran misioneros, a todo el mundo. ¿Y cuál es la respuesta de los organismos internacionales? Señores, yo le he dicho a ustedes, esos misioneros estadounidenses fueron liberados, pero ustedes creen que fueron liberados porque ellos querían. Fue porque hubo un pago. Es porque hubo un pago para ese secuestro. Entonces, de esa manera hay que entender cuál es la realidad de este pueblo, señores. La situación de Haití es bastante grave y delicada. Es bastante grave, más seria de lo que nos pudiéramos imaginar nosotros. Eso yo creo que hay que tomarlo en o sea, cuenta. Vamos va a hacer contacto por la vía telefónica con el ex embajador haitiano en República Dominicana, el señor Edwin Parizón para conocer cuál es la situación, qué se dice, qué, cuál es con el ambiente que se vive en el pueblo haitiano luego del anuncio del secuestro de un autobús de la empresa Metro, con ella unos misioneros y ciudadanos dominicanos y haitianos, a quienes dicen que esto está vinculado también la banda de los 400 Mawapses. Señor Edwin, buenas noches, está en contacto con Teledebate. Muchas gracias, un saludo a ti y a toda la teleaudiencia, un placer como siempre. Sí, Cuénteme, Edwin, ¿cuál es el panorama que se viene en el pueblo haitiano en estos momentos? Bueno, la, la verdad es que hoy hubo una convocatoria de huelga que, no, que no pegó tanto, a pesar de que era para dos días y que se espera que mañana tampoco vaya a tener eh, un verdadero impacto, para decirle que todavía hay eh, cierta inconformidad, inconformidad con la manera que se está manejando la vida política y el problema de la, de la inseguridad. O sea, hay muchas manifestaciones que se han hecho contra los secuestros que han crecido. Eh, los números de casos que tenemos en Haití eh, ya están batiendo un récord a nivel internacional. En, el, en este marco, pues tuvimos... Eh, ayer domingo en la tarde a eso de las 4 de la tarde el secuestro de ese autobús de la compañía Metro Tours sí. tal como ya se ha eh, difundido eh, que tenía tantos pasajeros haitianos sí. como también pasajeros turcos sí. hay unos ocho turcos que se dice que son misioneros aunque en Haití eh, quienes los deberían de recibir porque si son misioneros eh, tienen que haber tenido alguna invitación de parte de su contraparte en Haití pero no se ha sabido nada de quiénes eh, los iban a acoger eh, dónde se iban a quedar eh, en qué pueblo iban a ir exactamente si es en la capital o, o otro pueblo del país no hay información sobre eh, la, la estancia de estos turcos y por otro lado pues están los eh, viajeros haitianos, normalmente eh, esas compañías de autobuses tienen una mayoría de viajeros haitianos y por tal razón, por ejemplo, la azafata que acompaña sí. esos viajes eh, siempre es de nacionalidad haitiana porque la mayor parte de las personas pues hablan creol. Sí. Y de la azafata lamentablemente se sabe que eh, la... La tuvieron bajo presión, aparentemente fue eh, maltratada verbalmente, de acuerdo a una fuente de la misma empresa, sí. eh, del Metro tour Y el chofer, que es un dominicano, sí. pero también eh, es una persona de avanzada edad, tiene más de 70 años, y no sabemos si pueda necesitar algún tipo de medicamento, sí. En esa edad casi siempre las personas sufren depresión alta o pueden parecer de alguna otra eh, situación médica que necesita una medicación diaria. Eh, pues todo esto nos eh, trae muchas incertidumbres, sobre todo que todavía eh, no han llamado, nadie ha llamado a la empresa o a algún familiar para pedir pago de rescate. Entonces eh, hay... Eh, un mutismo eh, de parte de los secuestradores. El, el gobierno haitiano, eh, normalmente en esos casos, pues trata de abrir algún tipo de canal extraoficial de comunicación con eh, los secuestradores y se ha podido resolver varios casos eh, a través de ese modus operandi. Eh, nos recordamos del caso de los misioneros sí. americanos y canadienses que pasaron. Eh, casi dos meses sí. en la base del grupo Capsamadojo eh, cuyo eh, cabecilla el líder sí. eh, fue eh, extraditado hacia los Estados Unidos sí. hace apenas una semana o menos de una semana sí. igualmente fue ese grupo que fue responsable del secuestro del diplomático dominicano que se pudo lograr su puesta en libertad eh, formalmente, oficialmente, sin pago de rescate. Sí. Entonces, ahí deben de actuar lo, las autoridades haitianas eh, para seguir usando eh, la, la conexión que puede alguien tener y que ha estado, de alguna manera, ayudando en resolver varios casos anteriores. Excelente. Don Edwin, muchísimas gracias a usted. <música>